desde que tenía como 10, 11 años. Me encantaba ver cómo cortaban cabello. Y pues poco a poco lo fui desarrollando. Fue algo que se me dio naturalmente. Es una pasión que creo que traía siempre. Creo que es para lo que nací, para ser barbero. Es como cuando eres pequeño y dices quiero ser astronauta. Así me pasó, fue como de yo quiero ser barbero y lo tuve muy marcado y aquí estoy. No sé si fue casualidad, destino, la vida así lo quiso, pero yo estuve en una academia Inmediatamente saliendo de ahí, me llamaron, me dijeron, nos interesa tu perfil, queremos que te desarrolles con nosotros y vayas creciendo, y así ha estado. Hay maestros que son barberos de tres generaciones atrás. O sea, abuelo, papá, y ellos como hijos, es una muy buena escuela. Sales muy bien preparado. Hay varias cosas complicadas, pero creo que sobre todo es el hecho de que te relacionas con demás gente. Con los clientes hay algunos que son difíciles, tanto por el carácter, por la forma de ser. Es lo complicado del trabajo. Lidiar con otras personas que no pueden congeniar tanto contigo, ¿sabes? Como que un carácter difícil es lo más complicado. Creo que somos hasta terapeutas, aparte de barberos, porque siempre vienen a contarnos sus cosas del trabajo. Que tal cosa con la esposa, con la novia. <ríe> Cuentan muchas cosas. Digo, he tenido la oportunidad de cortarle a gente de otros países, a chilenos, argentinos, venezolanos, daneses, ingleses, hindús también y sí te cuentan muchas cosas, igual a cantantes, a actores de doblaje, a diseñadores de moda o sea, he conocido a mucha gente, hay muchas historias detrás de sentarlos en tu silla y cortarles y es una experiencia muy chida, esa convivencia con gente interesante no compito con nadie, siempre es conmigo mismo. Siempre es dar el extra para ser mejor, para hacer lo que te gusta. Que la gente que te apoyó diga, ah ese vato yo lo apoyé, míralo dónde está hasta arriba. Ir creciendo poco a poco, tanto personal y profesionalmente. Y pues obviamente también mis padres, es como que una motivación darles pues las satisfacciones de que hicieron su trabajo bien. Es esa lo que me llena, que es que hago mi pasión que siempre trato de superarme y pues llenar las expectativas de las personas importantes en mi vida.